Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, bendecidos del Todopoderoso, pues nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares. Aquí estamos, gracias a Dios. Y para hoy, como siempre, las noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional, serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, ahí está Guaidó. Le seguiremos dando continuidad a la situación venezolana. La vicepresidenta de la República critica lo hecho por el procurador ante la jueza Miriam Germán. No se lo pierda a continuación. A propósito de eso, escucharemos una vez más a Miriam Germán. Y en esta ocasión, en torno al mismo tema, pero que ha surgido, ampliaremos y otras informaciones de gran interés en el ámbito nacional. Así que no se lo pierda. Miren señores, ahí está Continuaremos también Hay que decirle que muere mujer supuestamente lanzada de un vehículo En movimiento en Santo Domingo Ahí estaba el chofer Ampliaremos Vamos a ver porque en el ámbito local regional para hoy también Las noticias serán las siguientes Miren, reinician los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación Aquí en San Francisco de Macorís Más adelante ampliaremos Así que no se lo pierda, ahí está lo acontecido en el día de hoy En el momento en que reaperturaban los trabajos de la circunvalación Empresarios valorizan la construcción de la avenida circunvalación en esta ciudad de San Francisco Vamos a ver por qué hieren hombre a tiros en Bajo Yuna Ahí está, no se lo pierda también, le diremos La ADP Critica la inauguración de nuevos centros educativos aquí en San Francisco de Macorís Le diremos por qué Roban el del departamento de archivo en el consejo de regidores En el ayuntamiento de esta ciudad Se entrega el acusado de herir un hombre a tiros en el parque Los Mártires En esta ciudad Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso Acomódese pues ya inició la fuerza informativa Sobre todo Nuestra querida amiga Juana Santos, comerciante, San Francisco de Macorís, eh, presidenta verdad, Club de del Club de Mayoristas. Juana, el micrófono y bienvenida a Sobre Todo. Gracias a ti por invitarme a este prestigioso programa. Y buenas tardes a todas las mujeres franco-macorizanas y a todas las mujeres del mundo. Eh, justamente el motivo que le traen el día de hoy por aquí en Sobre Todo, Juana. El motivo que me trae por aquí es que mañana, día 8, Día de las Mujeres, vamos a celebrar en el Club del Mayorita una fiesta para las mujeres. Y queremos invitar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres comerciantes, que no falten vamos a hacer unas actividades, ahí va a haber fiesta, van a haber muchas sorpresas y vamos a reconocer tres grandes mujeres del comercio. ¿Cuáles son esas tres damas que serán reconocidas mañana en el Día Internacional de la, de la Violencia mujeres, contra las Mujeres? Sí. Eh, Fresa, De Váquez, Diana, Núñez y Violeta Hernández. Ah, son tres mujeres distinguidas. distinguidas que se han creado en el comercio, están en el comercio y son mujeres de valores. Productivas. Productivas claro. es Santo Domingo. Bueno, pues aquí. una vez más entonces, Juana, recordarle la actividad que tendremos mañana en el Día Internacional de la Mujer y que se está realizando en el Club Mayorista. Es la primera vez que los comerciantes celebramos el Día de la Mujer. Eso lo solicité yo y ya eso va a ser para toda una vida. Qué bueno, Qué ¿A Oye. partir de qué hora entonces? Eh, de, a las 8 de la noches van a haber fiesta gratis, va a haber brinde, el monseñor va a dar una charla muy bonita. Espero eh, que usted también lleve su esposa por allá. Así mismo estaremos, haremos lo posible por estar por allá. Es una actividad abierta, doctora. Abierta, gratis. total gratis. Qué bueno. Para qué la bien. mujer y su esposa se supone y la mujer va, Así su es. esposo va, Así es, porque bueno. con quién van a bailar. <risas> Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Juana, entonces. Gracias a ti a por invitarme. A partir de las 7 de la noche. A partir de las 8. De las 8 de la noche, Muy Pero bien. ya tienen que estar a las 7, porque tú sabes que Monseñor se si llega. Puntual, es puntual, es puntual. Así es. Gracias, Juana. Gracias. Lo invito a todas las mujeres comerciantes. Qué bueno. Y a las que no son comerciantes. Muchísimas gracias, Juana Santo, presidenta del Club Mayorista, invitando a esa eh, importantísima actividad que a partir mañana, ¿verdad?, a las 8 de la noche se estará llevando a cabo en ese club. Mire, señores, Venezuela expulsa al embajador de Alemania por apoyo a el Juan gobierno. Guaidó. El gobierno de Venezuela declaró ayer persona no grata al embajador de Alemania Martin Kirchner y le dio 48 horas para abandonar el país tras haber recibido al líder opositor Juan Guaidó en el aeropuerto el pasado lunes. Ahí está Guaidó ante el Parlamento. Vamos a ver entonces sus declaraciones. Adelante. Decidió en la mañana de hoy declarar persona no grata al embajador de Alemania, de la República Alemana en Venezuela, y está exigiendo la salida del país de acuerdo a la información. Que acabamos de recibir. Así que, señores usurpadores, los únicos no gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos no gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso le expulsan. Bueno, ahí están las declaraciones por parte, ¿verdad?, de Guaidó. Ya escuchábamos principalmente lo que ha ocurrido en Venezuela luego de que el gobierno de Nicolás Maduro. Decide entonces, decide expulsar al embajador de Alemania en ese país. Miren, señores, vamos a ver entonces, continuando con las noticias, en el ámbito nacional, vicepresidenta dice estar molesta por actitud del procurador frente a Miriam Germán. Gran revuelo ha causado el ocurrido y la entrevista, los cuestionamientos formulados por el Procurador contra la Magistrada Germán. Escuchemos a Margarita Cedeño. Adelante. Lo que ocurrió ayer no puede volver a ocurrir en el país. Fue una lesión a los derechos de una mujer, de una profesional, de una persona que ha tenido una trayectoria intachable en el país. Pero por el amor de Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué nos hemos creído? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si nosotros mismos no respetamos las leyes, los estamentos legales, los procedimientos, díganme... ¿Qué va a pasar con la población? En la ocasión, recuerden ustedes, cuando estaba corriendo como vicepresidenta, que se le ocurrió a un desquiciado venir con unas eh, falsedades, eh, con unas también acusaciones así anónimas, que no es posible que nos prestemos a esos juegos. Entonces, todos debemos de rechazar este tipo de acción en contra de todos, de cualquiera de lo que suceda, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea mayor, no es posible que actuemos de esa manera. Bueno, ahí están las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, al momento también de criticar, criticar la entrevista que le formulara el Procurador General de la República a la magistrada Germán en el Consejo de la Magistratura con la presencia del Presidente de la República, Danilo Medina. Decirles que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos es el Come Llaves. Visítenos en San Francisco de Macorís. Estamos en la Avenida Libertad próximo al Liceo Arcilia Pepín. Eli es el experto en elaborar sus llaves para BMW, para Mercedes-Benz, y todo tipo de llaves, llaves inteligentes. El experto en la colocación del GPS, en sacar las llaves sin alterar las puertas de su vehículo si se les quedan dentro. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque el Come Llaves es uno solo. Aquí, Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís con los mejores lentes. Miren, señores, tenemos grandes especiales en este mes. Le hemos declarado mes de marzo el mes de la vista. Y tenemos grandes especiales. Visítenos en la mejor óptica de San Francisco de Macorís. Calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Gran Porvenir con el teléfono que aparece en pantalla. No pierda su oportunidad y visítenos en este mes porque tenemos grandes ofertas, grandes especiales, en Óptica Máxima Visión. Somos, recuerde, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. Muy bien. Miren, señores, la jueza Miriam Germán dice... Ocurrido en dicho... Califica como una canallada el trato del procurador Jean Alain Rodríguez. Así que vamos a escuchar entonces, en esta ocasión... La jueza Miriam Germán. Adelante. Eso fue eh, una agresión yo diría que hasta política y también una violación al debido proceso. Porque el que tiene una objeción hay una vía para llevarla. Y el objetado tiene un plazo para responder, eso lo dice el reglamento, pero allá él, una violación al debido proceso y una canallada. Lo que a él más le ha dolido es el voto disidente de Odebrecht y si lo leyó bien, tuvo que haber visto que al final se decía que había eh, falencias que yo esperaba que se corrigieran en el curso del, del proceso. <música> Ahí están las declaraciones de la jueza Miriam Germán al momento de calificar según ella lo que es el procurador general de la república. Luego de la entrevista que le formulara y ya ustedes ven todo lo que ha generado señores en el país las opiniones encontradas luego de lo acontecido. Miren juez deposita denuncia contra la magistrada Miriam Germán Brito el juez José Gregorio Bautista quien según el procurador general de la república Jean Alain Rodríguez aseguró en una carta que fue presionado por la magistrada Miriam Germán Brito confirmó que se hizo una denuncia así que vamos a ver entonces adelante magistrada Miran usted me conoce usted dice que yo soy como su hijo ¿qué hacen ustedes en esta situación? explíqueme eso yo entiendo, usted debe decirle al pueblo la verdad. Usted debe dejar de decir cosas sobre mi persona que usted sabe que son falsas. Yo entiendo que en su interior usted también se siente triste cuando lo hace. Lamentablemente me viene la obligación de hacer una denuncia porque si no la realizaba, iba a tener que ser responsable de algo injusto que no me corresponde. Y que usted y yo sabemos que ese día usted me propuso hacer cosas que yo no estaba dispuesto a hacer. Yo con esta situación quiero informarle que estoy dispuesto a decir la verdad en todo escenario, a decirlo ante usted, ante las cámaras, ante los periodistas, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ante el Consejo del Poder Judicial, con polígrafo, sin polígrafo, como sea que se me requiera. ahora esto pica y se extiende la situación y los ataques contra la magistrada Miriam Germán. ¡Oh, Dios! Recordarles a todos que Banca Chago es el consorcio número uno, porque es la banca de su suerte. Donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional, pues pagamos al instante la tripleta millonaria y el super superpalé. Recuerde que estamos ubicados en la Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, con nuestra oficina central y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. Porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Buena Mujer supuestamente fue lanzada de un vehículo en movimiento en Santo Domingo. Se trata de Daniela Sánchez Roa, de 29 años quien aparentemente fue lanzada de un carro de transporte público así de color dorado, un Toyota en la avenida John F. Kennedy de Santo Domingo ahí está el supuesto conductor del vehículo y vamos a ver esta información, adelante Según están las versiones y como se ve nosotros entendemos claramente, categóricamente, que eso fue tirado, que eso no fue de que para atracarlo, inclusive todas las pertenencias están ahí, ahí no falta un celular, ahí no falta nada, ¿Entiendes? Entonces, eso no fue que ella se tiró, como quiere vender la persona que está detenida. Y que en nombre de su familia yo pido que se esclarezca el caso, que no se quede impune. Bueno, ahí está, mírenlo ahí al momento en que esta mujer, caramba, estaba tirada. Ahí está el vehículo del cual se dice que ella fue lanzada y ahí está quien era esa mujer en vida. La policía está investigando a fondo, muy a fondo, ese caso. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente. Vamos a ver por aquí. Pasamos al segundo, señor director, al próximo. Bueno, vamos a ver el 9052... 9052, ahí está, nos dice, hola Vladi, para que me felicite a mi amiga Nildia, que hoy está de cumpleaños, la felicita Ginette con mucho cariño, felicidades para ella, que cumpla muchos años más, Griselda de Jesús desde Huiza, nos envía la foto de ese príncipe, felicítame a mi sobrino hermoso Juan Manuel de Jesús en sus tres primaveras, de parte de toda su familia, qué lindo, Dios bendiga, qué hermoso niño. Muy bien, continuamos por aquí con estas imágenes que nos envían de esto que ocurrió en la mañana de hoy. Vladimir, sí, señor director, las fotos que hemos enviado ahí. Muchísimas gracias. Estos niños, según nos reportan, eh, sufrieron hoy intoxicación. La mañana de hoy, estudiantes de la escuela Luisa Emilia en la comunidad de El Caimito, pues una vez más, desaprensivos productores de arroz en esa zona, dueños de parcela, ahí está una maestra también, se dan la tarea de fumigar en horas de clase. Y miren esa niña, wow, Dios mío, de por Dios, ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo? Inconscientes. Es muy bueno, ¿eh? Y sus hijos, ¿dónde están a esa hora? En los colegios, muy lejos de ahí. Mientras que esos niños que van a esa humilde escuela, miren todos los problemas que sufren, que han sufrido. Tuvieron que ser trasladados todos de manera urgente hacia un centro asistencial en la zona. Miren ese niño, cómo está llorando. Así que repito, niños intoxicados la mañana de hoy en la escuela Luisa Emilia, en la comunidad de El Caimito. Esto tiene caramba que ser investigado, ¿hasta cuándo? Qué pena. Continuamos por aquí entonces con Elsa, desde Las Cuaranas. Buen día, Vlad, y bendiciones y protección de lo alto para ti. Gracias, Elsa. Continuamos con el 90 19 nos envía una linda postal, nos dice, hola Vladi, bendiciones para ti y los tuyos Damari Fabré, desde Los Sardines, nos dice, buen día, igual para usted Damari Ana López, desde el sector Taína, buenas tardes Vladi, bendiciones para ti, nos dice Ana De Ana pasamos a Edwin de la Cruz, desde Cotuí Vladi, ¿y por qué será que no hay Días Internacional del Hombre? Dice él, bueno, al corte, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. En el ámbito local regional para hoy, hoy quedaron reaperturados los trabajos de la construcción de la avenida Circunvalación, aquí en San Francisco de Macorís, Avenida que servirá, ¿verdad?, para descongestionar, para solucionar un gran problema con el transporte en San Francisco de Macorís y sobre todo el transporte de carga. Tienen, tienen la, la única vía de llegar hasta la salida, es por eh, tomando la Bienvenido Fuerte Estuarte a todo lo largo de la eh, Antonio Guzmán Fernández. No, esto vendrá entonces a solucionar esto porque es una avenida circunvalación de alrededor de 10 kilómetros y algo que iniciará de aproximadamente cerca por allá eh, de la Nestlé hasta salir por acá un poco más, más allá de, de Aguayo, creo, por allá entonces. Vamos a ver qué nos dicen las autoridades que estuvieron presentes en el día de hoy en ese Picasso Palazzo para dejar definitivamente entonces ya y que continúen los trabajos de la circunvalación. Adelante. Con mucho júbilo San Francisco de Macorís da inicio a los trabajos de la avenida de Circunvalación. Aquí en San Francisco de Macorís, esta obra es sumamente importante porque primero va a ayudar a descongestionar el tránsito, va a contribuir a, a, a reducir la contaminación. Tercero, ustedes saben que eh, San Francisco de Macorís viene siendo un cuello de botella y cuando hay cualquier acontecimiento en la zona allá de aquel lado, entonces San Francisco de Macorís eh, se estanca porque el tránsito se paga. Y ya con, con esta avenida nosotros vamos a descongestionar eh, esa parte. Podríamos decir que, que esta avenida es estratégica en términos de, de futuro. Nosotros nos sentimos contentos y jubilosos por el hecho de que... Eh, precisamente en, en, la, en el día de antes de ayer cuando vino el presidente acá eh, a inaugurar este, unos cinco centros escolares preguntó precisamente por qué no iniciamos cuanto antes lo que es la circunvalación y hoy la responsabilidad del Ministerio de, de obra pública en manos de, de la parte operativa de, del ingeniero Pepín de obra pública nosotros sabemos que vamos a llegar a un feliz término. Lo que garantiza que esta obra no se va a paralizar es que los recursos están contemplados en el presupuesto que estamos, que estamos ejecutando en este año. O sea, es una garantía de que los trabajos no se van a paralizar. Y, ya, entonces, el con... y, también, y también el presidente ha sido muy enfático en que esta obra se inicie y se paralice cuando se concluya. Ojalá y que sea así, como decía el ingeniero Pepín, al final la obra se contempla en el presupuesto de la nación de este año y ha dicho él que el mismo presi presidente ha instruido de que no se paralicen los trabajos hasta, hasta que concluya la obra. Así que esperamos que sea así. Ya ustedes escucharon del mismo representante de obras públicas del ingeniero Pepín al momento de decir él que la obra se contempla, el dinero está, porque está dentro del presupuesto de la nación para este año, se contempla, y por, por instrucciones del mandatario de la República, no se va a detener hasta que concluyan los trabajos. ¡Qué bueno! Empresarios valorizan la construcción de la Avenida Circunvalación aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver estos empresarios en nuestra ciudad, su parecer sobre... La circunvalación y su construcción. Adelante. Esta es una obra muy importante, no solamente para la provincia de Duarte, para las provincias del nordeste. Pero en cuanto a nosotros, la ciudad de San Francisco de Macorís, no beneficia en el sentido que tendremos menos contaminación, tendremos más seguridad vial, porque a menos camiones, menos accidentes, menos capones y. Tendremos también salud ambiental, porque habrá menos eh, venenos de lo que eh, tiran los camiones, las patanas. O sea, será de gran beneficio para nosotros. Además, estaremos a la altura de las grandes provincias, de las grandes ciudades, que todas cuentan con una circunvalación. Esta es una obra que la comunidad había estado reclamando por muchos años. Una obra extremadamente importante porque conecta a San Francisco de manera más fácil con los diferentes barrios, con las diferentes zonas de la provincia y de la región que es donde No tenemos que atravesar la ciudad para desplazarnos. Y va a tener muchos brazos, como decía Pepín, para que el que va por aquí pueda pasar rápidamente por los rieles, por la por esta misma calle, que es la CEA, y conectar con la ciudad. Entonces, en ese sentido, las circunvalaciones, que son una especie de anillo, favorecen el desarrollo de los pueblos, porque lo conectan de manera mucho más fácil. Pienso que es un gran logro de la ciudad. Eh, San Francisco de macorís como la capital de la región, que yo le llamo, tiene todas las posibilidades de comunicación, como debe ser. Y creo que los macorizanos nos merecemos eso y algo más. Pienso que debe ser después el otro pan, la otra parte, la que une con Salcedo y Tenaro. Porque nosotros sí representamos la capital de la región. Bueno, qué bien, interesantísimo entonces el parecer de esos empresarios aquí en San Francisco de Macorís, calificando como positiva la construcción y que no se paralicen los trabajos de la circunvalación en esta ciudad de San Francisco. Recordarles a todos y a todas que.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 en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a, 10, a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. En Garden Plaza, Juicy Home Decor. ¡Qué bueno! Miren, y hombre a tiros en Bajo Yuna, así que el hecho ocurrió en La Garza, sector La Garza de Bajo Yuna, Ahí está este hombre que desde su lecho en el San Vicente nos dice lo sucedido. Adelante. Yo salí para la parcela de la mamá. ¿Tú eres agricultor? Sí. ¿Entonces? En el camino me sucedió eso. ¿Qué te sucedió? Totunante, agarraron, me metieron un juetazo, porque me dieron un tiro, no sé. Pero fue quitarme el motor. ¿Te lo llevaron el motor? Yo creo que sí. No sé, yo no les voy a decir nada porque yo quedé inconsciente ahí. Y de ahí arrancar conmigo para acá, porque para allá se levanta mucha gente a caminar temprano. Y eso fue lo que me Tú llegaste a verlo a ellos. Lo que me encontraron. Tú llegaste a verlo a ellos. Lo... lo que te agredieron, lo que te dieron. No, no. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 42. ¿Tú tienes algún tipo de problema con alguien domingo que tú puedas decir con algún represalia o en casa? Nunca donde quiera que vaya hasta los niños, doy un daso, me vocea, me saluda, salen por donde quiera. ¿Qué tú esperas delante de las autoridades? ¿Eh? ¿Qué tú esperas de las autoridades? ¿Cómo le digo? No sé yo ni vio a nadie, nadie. No es lo que me recogieron, yo no veo a nadie, dígame usted. ¿A hora fue eso más o menos? Eso fue, yo me levanté de 5 en la mañana para las 6. Entre 5 y media, así, ah, las dos se me despedazaron. Se está atracando mucho por esa zona también, caramba. Hay gente buena, gente trabajadora. Miren, este señor en su caso, ¿eh? Se recupera producto de ese disparo que recibió en medio de ese atraco por allá en esa zona del Bajo Yuna, conocido como La Garza. Al WhatsApp, señor director, donde Ana López, desde el sector Taína, nos dice: Buenas tardes, Vlad y bendiciones para ti. Muy bien. Nos dice por aquí el 6728. Eh, Hola, ¿cómo estás? Te habla Marcia de los Espínola que es si que hay desierto de robo de niños, hasta el momento son especulaciones. Eh, eh, Marta, María, Marcia, perdón, no tenemos una denuncia formal de alguien aquí en San Francisco de Macorís o en otras partes del país que haya mencionado esto. Hasta el momento eh, son solo especulaciones y cosas que se dicen, pero principalmente por las redes. El 9832 nos dice, hola, Vlad y bendiciones para ti, tu familia, muy bien, muchísimas gracias, Continuamos con el 4325, nos dice, hola, ¿cómo estás? En eh, el ensanche Abreu, bendiciones, Belki, desde San Francisco, eh, hasta que se metan esa gente, dice por ahí, no entiendo. Vamos a ver, porque el 9779 nos envía por aquí, dice, hola, Vladimir, por favor, hazle un llamado a Inapa, que no deje coger suficiente agua, que nos dejen coger suficiente agua, que se la llevan de una vez, no duran ni media hora, dice, aquí dice, desde los rieles. Gracias al corte. Al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver, señores, por aquí tenemos la información. En el día de hoy, dirigentes de la ADP critican las inauguraciones o las nuevas escuelas que fueron inauguradas, pero ¿el por qué? Escuchemos. A nosotros nos sorprende eh, de manera asombrosa el que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, haga presencia inaugurando centros educativos en San Francisco de Macorís, los cuales están en el listado de, plan, de, los, de los planteles educativos que tienen dificultades, que tienen vicios de construcción. Pero además, más nos sorprende aún cuando la directora regional, Mariel Santos, sabe que el centro educativo de Cristo Rey, donde estuvo el presidente de la república, tiene problemas con los conserjes porque no tiene no tiene portero no tiene guardianes, en, en fin, tienes múltiples dificultades. No son más que acciones Releccionista, Danilo Medina del PLD, estas visitas sorpresas, estas escuelas inauguradas, donde hay aquí en San Francisco de Macorís decenas y decenas de centros educativos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, en condiciones caóticas. Inclusive escuelas sin sanitario, donde hay niños que tienen que hacer fila para hacer sus necesidades, otros tienen que ir a los cacao. Bueno, diría yo que es un bulto lo que han hecho porque las escuelas que se inauguraron ayer hace tiempo que están en funcionamiento. O sea que para nosotros, eso quizá es el plan reeleccionista del presidente y ha estado visitando las comunidades. Lo que sí me gustaría preguntarle al presidente de la República, que han dado con bombos y platillos, ¿qué es lo que está pasando con los arroceros de la zona del Caimito, de Senoví, que mientras se da docencia en las escuelas, las avionetas de los acabudalados, eh, empresarios del arroz, entonces andan tirando veneno y todos los días se está despachando los centros educativos porque eh, se intoxican los profesores, se intoxican los niños y también la gente de las comunidades. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de los dirigentes del ADP, algunos dirigentes del ADP aquí en San Francisco de Macorís al momento de criticar. Esas inauguraciones, pues, según ellos, la problemática continúa en otros centros educativos y en muchos de esos también que fueron inaugurados días atrás por el presidente de la República. Miren, decirles a todos ustedes que LIR Comercial es la manera más fácil. ¿eh? Recuerda que innovar es lo que nos ayuda a crecer y avanzar en los negocios. Brinde la comodidad que nuestros clientes necesitan con la rostizadora de pollo totalmente fácil de usar, limpiar y sin hacer mucho reguero. Y solo usted puede adquirirla en LIR Comercial, donde todos, absolutamente todos, califican. Recuerde que el 30 de marzo tenemos la gran cita para todos y todas ir a disfrutar de la fiesta del año. Les hablo del primer aniversario de Don Andrés Bar. Y nada más y nada menos que con los líderes del género, Banda Real, en una fiesta que no te la puedes perder. Los líderes de Banda Real, este sábado 30 de marzo, celebrando el primer aniversario de Don Andrés Bar. No te lo pierdas, llámenos para mayor información al teléfono que aparece ahí en sus pantallas Estamos ubicados en la carretera San Francisco de Macorís, en agua kilómetro 7 y medio, en llaves. Don Andrés Bar, sábado 30 los líderes de Banda Real, no te lo pierdas. Miren, roban lapto del departamento de archivo del consejo de regidores en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Increíble, ahí está, entraron a ese departamento y se robaron la lapto. Hay mi madre en el ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís, están robando. Se robaron la lacto. El día de hoy una comisión encabezada por la presidenta del Consejo de Regidores y otros miembros llegaron hasta el cuartel para denunciar ese robo. Adelante. Mi bueno, calificativo es que allá nunca, lo que tengo trabajando en el ayuntamiento, nunca había sucedido eso. Ahora qué sucede que la puerta no está guardada, no está el departamento del archivo. En sesión de fecha, 14 de febrero fue quitado el llave en virtud de que se corrió el la llavín, llave, la llave y hubo, hubo que la para poder abrir la puerta. ¿Cómo se enteran ustedes de esto entonces? ¿Cómo se percatan del robo? Nos enteramos ayer cuando se iba a grabar la sesión, cuando fui a buscar la tablet para grabar la sesión, porque se graba con una laptop y cuando fui a buscarla no apareció la tablet. ¿Para qué utilizada este departamento? Este Eso para manejar los, los audios, los micrófonos. ¿Cree usted que se trata de un espionaje para obtener información del archivo? No puedo tumbar a nadie ni que se trate de eso, porque cuando yo entré allá, no sé, porque allá va muchísima gente con, con muchísimo tipo de problemas problema, eh, conductuales. Bueno, no sabes quién tiene buena conducta y quién tiene buena ¿Hay, conducta. ¿Hay cámaras instaladas en el cabildo? No, no hay cámaras instaladas. ¿Por qué no han gustado entonces por hacerlo? Ya? Me gustaría que el señor alcalde instale cámaras para que todo lo que pasa allá se, se, se, se quede grabado. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del secretario municipal, principalmente, al momento de informar sobre ese robo perpetrado en el departamento de archivo del Consejo de Regidores. Eh, hay que ver entonces los documentos ya, las informaciones que poseía ese eh, laptop, y, eh, o mejor dicho, corregimos, es una tablet, según los reportes que tenemos. ¿Es una tablet o una, una, una tablet. El momento es la información que tenemos de ese robo. Bueno, un alacto, un alacto, así mismo es, de lo que fue robado. Y vamos a esperar entonces que se investigue a fondo lo más pronto posible para eh, la tranquilidad de, de ese cabildo y de quien, de, de, justamente de la importancia de los documentos que arroja ese instrumento, ese artefacto. Miren, en la tarde de ayer se entregó, Delsin López, Delsin Rodríguez Reinaldo López, ahí está Delsin Reinaldo López conocido como el tipo este fue el hombre que disparó, está acusado de herir a Nino Alegría Víctor Alegría Nino en un hecho ocurrido el pasado fin de semana en las inmediaciones del Parque Los Mártires aquí en San Francisco de Macorís, López hizo la entrega, se entregó mediante el empresario Eufemio Vargas, eh, fue entregado ante el despacho del general de la plaza, ahí está en lo adelante este hombre, repito, que es acusado de disparar contra Nino Alegría y que se espera entonces que en las próximas horas este hombre sea sometido a la acción de la justicia por las acusaciones, eh, principal acusación de disparar contra Nino pesa en su contra. Así que ahí está, se entrega en la tarde de ayer, Delsil, acusado de disparar contra Nino Alegría. Miren, mediante llamada hemos recibido verdad el agradecimiento por parte de una persona que nos llamó en el día de ayer, informándonos sobre un mal estado del sistema cloacal, por aquí en el sector Pueblo Nuevo, no recuerdo, creo que era entre la José del Orbe, con Cristino Seno. Eh, bueno, no recuerdo ahora mismo, sí, pero fue en Pueblo Nuevo, Salomé Ureña, y nos dicen que gracias a la denuncia que se presentó por aquí, justamente eh, ya ha sido solucionada esa problemática. De eso se trata, de ustedes informarnos y nosotros servir, ¿verdad? de medio para que llegar a las autoridades que nos sintonizan y puedan ir a solucionar esas problemáticas por allá. Enhorabuena entonces para INAPA por solucionar esa problemática. ¡Qué bueno! El 8009 nos dice buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. 0118 nos envía la foto de este nene hermoso, Elian, qué lindo, Dios lo bendiga, Elian. Felicidades para él que está de fiesta de cumpleaños. Muy bien, le felicita a su tía. Continuamos por aquí con el 7097. Buenas tardes, que Dios siempre te guíe y te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones. Amén, igual para los suyos Julio César Ramírez nos dice Vladi, ya es tiempo de asfaltar la calle del mercado Ay sí, la Salomé Ureña Intransitable, caramba El 0050 nos dice ¿Y por qué no hay día del hombre? Sí, hay un día que es día 19 de noviembre Le invito, ¿verdad? A, eh, a registrar esta fecha y enterarse un poco más el 19 de noviembre, de noviembre si no me recuerdo, y gracias a la amiga televidente también por recordarnos, se conmemora el Día Internacional del Hombre. Continuamos por aquí con el 97, 91, un texto extenso. Dice, necesitamos un cuartelito móvil en el puente de Jaya. Dicen por ahí, hay muchos atracos por allá, entre 3 a 4 de la mañana. Nos dicen que no hay tiempo para más. bendiciones.